Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el padre Julio Alejandro Fuentes Rodríguez, rector del Seminario Diocesano de León y agradezco al equipo de Gaudium por la invitación que me han hecho de participar con el equipo, eh, con la finalidad pues, de comunicar un mensaje eh, que espero sea significativo. Y ese mensaje eh, tiene que ver con la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, una encíclica que el Papa nos ha regalado a toda la Iglesia el 3 de octubre del 2020. Este documento papal, eh, debemos decir, y por las palabras mismas del Santo Padre, no es un tratado dogmático, no es una exposición ampliada del mandamiento del amor de la caridad cristiana, sino que el Papa Francisco, lo que ha querido con este documento es ampliar, dice él, la reflexión acerca de la dimensión universal del amor. Es decir, el Papa lo que está pretendiendo es ofrecer no solo a la Iglesia, sino a toda la humanidad y utilizando la expresión evangélica a todos los hombres de buena voluntad una reflexión humilde y sencilla acerca de la dimensión social del amor y de manera específica él habla de la fraternidad y de la amistad social. La fraternidad y la amistad social considero que es un tema sumamente relevante para nosotros hombres y mujeres de este tiempo. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco en, uno de, en el primer capítulo, de hecho, de su documento, habla acerca de que nos encontramos en el medio de una sociedad y de una cultura donde las sombras de la cerrazón se están haciendo presentes. Todos somos muy conscientes de ciertos fenómenos sociales eh, inspirados en ciertas comprensiones culturales que nos están orientando hacia una cerración respecto del otro. Hoy, cada vez más este, rechazamos el sentido o el valor de lo que podríamos llamar la diferencia. Nos estamos encerrando en nuestra propia visión, en nuestra propia comprensión y eso está generando sociedades profundamente fragmentadas. Desde este punto de vista y a partir de otros fenómenos que el Papa indica en su documento, eh, nos damos cuenta que efectivamente hoy hay una grande necesidad de reflexionar sobre la dimensión social del amor que puede generar en medio de la sociedad una amistad, un sentido de amistad que va más allá de las diferencias o que sabe abrazar las diferencias y que permite establecer puentes. Desde esta perspectiva, considero que el Papa Francisco, con su documento, está tratando de abonar a las necesidades urgentes que tenemos de generar mayor fraternidad entre nosotros, en la sociedad y en la humanidad. Desde el punto de vista social y cultural, el Papa Francisco eh, afirma que hoy por hoy se están desarrollando formas de eliminar y de ignorar a los otros. Y creo que si nos ponemos a reflexionar en el contexto de nuestra patria, en el contexto de nuestro estado, podemos darnos cuenta que efectivamente eh, hay fenómenos, repito, de carácter social y cultural que están generando una mentalidad de que nos está llevando a ignorar a los demás y al mismo tiempo eh, formas verdaderamente destructivas del otro, de las personas. Pensemos en el fenómeno de la delincuencia, ¿verdad? Los niveles de violencia a los que hemos llegado y que nunca habíamos imaginado eh, que fueran posibles en esas formas aquí en nuestra sociedad, repito, tanto en México como en nuestro estado. Desde este punto de vista, es muy significativo que el Papa Francisco a, al elaborar esta encíclica que regala a toda la iglesia, eh, el Papa Francisco se inspiró en San Francisco de Asís, que a todos les llamaba, a todos los seres, les llamaba hermanos, ¿verdad? Fratelli tutti, hermanos todos. Y el Papa Francisco, precisamente partiendo de la inspiración de San Francisco de Asís y, y al mismo tiempo por la dinámica que nos ofrece el Evangelio, el Papa Francisco intenta sugerirnos caminos verdaderamente inspiradores que nos lleven a romper estas dinámicas, digamos destructivas, de las personas, de la persona del otro, con tal de generar una nueva amistad social y un sentido de fraternidad que va más allá de las diferencias. Desde este punto de vista, el Papa Francisco nos dice que somos analfabetas en el sentido del cuidado, del apoyo y del sostenimiento de los demás. Por eso hay necesidad de despertar en todos y cada uno de nosotros una conciencia. Es más, dice el Papa, un sueño, el sueño de generar una verdadera fraternidad entre todos y cada uno de nosotros. Específicamente, nos damos cuenta que las religiones, desgraciadamente, muchas veces han sido causa de división, de separación, de violencia, incluso de anulación del otro. Esas experiencias religiosas que promueven la violencia y que, digamos, en la historia del mundo occidental, a veces como Iglesia Católica hemos generado esas actitudes de, de violencia y de agresión. Hoy por hoy debemos decir que el Papa nos dice que las verdaderas religiones o las religiones que están inspiradas en la verdad promueven la paz, promueven la unidad, promueven la fraternidad, promueven el amor al prójimo. Por eso la verdadera fe cristiana es una experiencia de encuentro con Dios y a partir del cual podemos generar, si vivimos auténtica y verdaderamente nuestro encuentro con Dios a través de su Hijo Jesús, es posible que del corazón humano, del corazón del cristiano, broten vínculos que le, lle que le lleven a abrazar y acoger a los demás. Por eso creo que en esta Semana Santa vale la pena que en ese camino de conversión que todos estamos emprendiendo, tengamos en cuenta un aspecto que es importante y que es esencial en el mensaje cristiano el amor pensemos en las formas en que hemos estando, estado encarnando la experiencia del amor la experiencia de la caridad eh, pensemos que en nuestra manera de vivir el amor la caridad tiene necesidad de madurar de crecer de entrar en un proceso de conversión y ojalá que esta cuaresma eh, nos dé la pauta precisamente, y esta Semana Santa nos dé la pauta para dar pasos firmes en el crecimiento de una verdadera fraternidad que va más allá de las diferencias. Pidámosle al Señor esa gracia y ojalá que como iglesia seamos testigos de la verdadera fraternidad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.